Colabora con nosotros. Os esperamos en la recogida de alimentos en Asprona. Y en Tomás ahora Tomás, Tu ayuda es importante. Contigo la Navidad tiene sentido. ¡Feliz Navidad!